Pregunta qué animal camina sobre dos patas en la mañana y en cuatro a mediodía y en la tarde se arrastra. Respuesta es mi primo. Cuando está borracho hombre, entra un nuevo profe al curso y se presenta. Buenos días, mi nombre es Largo, dice Pedro. No importa, tenemos tiempo. Un psiquiatra le pregunta a un loco. ¿Desde cuándo tiene usted la obsesión de que es un perro? Desde cachorro, doctor.